saludos a los que ya están conectados sí, sí. Gabriel López fue el primero presente Sargi. Buenas tardes a todos, saludos Gabriel Claudia Jiménez, Salvador Barrera Ujegner dice, buenas tardes, Dios lo bendiga siempre, gracias, tú Temo Fernán, Melena Orduña, saludos saludos Melena ¿Qué tal a todos los amigos? Bueno, como siempre, buenos días, buenas tardes para los que lo sean. Para los que no, como siempre, y les mandamos un abrazo que resulte solidario. Vamos a tocar varios asuntos, vamos a comentar sobre varias situaciones. Primero que nada, pues preguntarles, esperando que estén bien, ¿cómo les fue? con la tembladera al parecer hoy en la madrugada volvió por ahí a moverse la tierra eh, se reportan otras dos personas dos personas sin vida una en Buenavista y otra persona en este tecomán colima dos personas más que fallecieron ayer del movimiento de ayer fueron tres personas una ahí en colima y uh, por aquí tenía el dato. Déjenme, les digo bien para no. A ver. El día de hoy fueron dos personas. Una en Tecomán, Colima. Y otra persona que falleció en Buenavista el día de hoy. ¿Sí? Del día de ayer. Uh... déjenme checo el dato acá. Ah, caray, no lo tengo. Lo había, lo había puesto con los snipers acá. Oh, oh, oh. Dos en Colima y uno en Villa de. Ah, no, pero esos fueron de los Tracatranes. De los Tracatranes fueron tres en. Ayer, dos en Colima y uno en Villa de Álvarez. De los tracatranes, pum, pum, tan, tan. De lo, del, de lo del sismo, fueron también tres. Ah, sí, fueron tres del sismo. Uno en Colima, uno en Manzanillo y otro en Tecomán. Entonces, van dos en Tecomán. Van dos fallecidos en Tecomán por el sismo. Uno ayer y otro hoy. Serían entonces al momento cinco o siete personas eh, sin vida por el sismo. La mayoría de ellos por susto. Este, aunque hay algunos pues que quedaron muy una señora que le cayó una barda y otro señor que creo que andaba construyendo arriba, en, andaba remodelando en Coppel y se cayó de arriba de la tienda. Pero bueno, vamos a comentarles, en Apaxingán, estaban comentando por ahí, me mandaron unas imágenes de que en Apaxingán el cerro del húngaro eh, se, se, se cuartió, el cerro del húngaro, que hace tiempo hay la alerta ahí en Apaxingán de que el cerro se puede desgajar, hay otros que dicen pues de que el cerro es un volcán, y que podría tronar y afectar a la gente ahí de Apaxingán y los alrededores. Hace tiempo ya fueron unos geólogos ahí a checar el Cerro del Húngaro, a ver qué había, y al parecer no encontraron nada, pero eh, el día de hoy se dice que por lo del sismo, sí se cuarteó todo el cerro, entonces por ahí, pues hay, hay el temor de que se vaya a caer esa cosa, de que le vaya a caer a la gente encima. Dice, Chomper, dice, no solo puede afectar. Dice, Shalom, Malacum, buenas del comando, saludos, snipers. Dice, soldado de Dios, por debajo pasa una vena de agua y se puede inundar la ciudad. Dice, soldado de Dios. Pero eso ya te ha comprobado tú, soldado de Dios. Hace tiempo se ha dicho que por debajo del cerro pasa una vena de agua. Eso hace tiempo que se ha estado comentando. Sin embargo, pues este, que yo sepa, no hay estudios científicos que lo comprueben, que yo sepa, no, pero de que sí, sí puede tener consecuencias graves si algo sucede ahí en el cerro, eso pues ni qué, ya que ahí en el asentamiento, abajo del cerro, luego luego ahí en el asentamiento, pues hay bastantes, este, viviendas humildes, ¿verdad?, Dice soldado Dios, por eso dejaron de traer material. Dice Alan, fueron dos personas en Manzanillo por lo del temblor ayer. Ah, ok, Alan. Dice Alan que fueron dos en Manzanillo, pensé que nada más uno. Es que reportaron uno en Tecomán, uno en Colima y el de Manzanillo, eran tres. Y hoy otro en Tecomán y uno en Buenavista. Otro en la Ciudad de México, también allá, allá falleció otra señora, también por, por el susto. Dice, ¿cuántos grados? El sismo creo que fue de 7.6, creo, de 7.4 a 7.6. Es lo que se estimó, 7.4 a 7.6, por ahí más o menos. Dice, soldado de Dios, 7.7. Ah, ok. Bueno. Dice este por acá, Isabel Tejeda, saludos Jesús Rubiales, saludos mi estimado Leonor, Melena, Isabel, todos los del equipo, un cordial saludo para todos los snipers. Dice David de las Verduras, saludos del de Tijuana, saludos a la gente que nos mira allá en Tijuana, a la gente que nos mira en toda la República Mexicana. Bien, el video lo hemos titulado, pues, a Mencho y sus Jaliscos, ¿no? Esta situación que hace tiempo se ha venido manejando el tema, porque el día de ayer me habló una persona de prensa. Tuvimos una plática ayer con una persona de prensa de allá de Europa y me preguntaba sobre este, lo que hubiera. lo que estaría pasando pues en México, ¿no? Que todavía las autoridades, pues por ahí no se ha podido confirmar. Que el Mencho esté o no esté todavía por ahí en la tierra. Hay situaciones. Permítanme. Dicen que volvió a temblar otra vez. Pues a lo mejor se han sentido réplicas. se han sentido réplicas a lo mejor a lo largo de la de la república pero eh, miren en ocasiones son solamente las réplicas y en otras ocasiones pues es la gente que ya está nerviosa y que desafortunadamente pues eh, pues quedaron muy dañados eh, en su quedaron muy dañados no por el por esto que ha ocurrido y es que sienten que cualquier cosa que se mueve tantito, miren, la tierra se mueve hasta cuando pasa un tráiler en lugares donde se vive cerca de las grandes pistas, cuando pasan los camiones pesados, se mueve la tierra, cuando pasa el tren se mueve la tierra, entonces hay gente que está reportando que sigue temblando, pero eh, oficialmente no se ha reportado más movimiento, más que el de la madrugada, el de la mañana pues, el de la madrugada que dice Camilo Mora. Y los dos movimientos de ayer. Anoche dos y hoy una. Sí, Germán. Tres movimientos son los que ha habido. Dice Servando. Estuvo raro ese temblor. Acá en mi rancho fue muy leve. En cuanto se sintió, soy de Tepeguaje Guerrero. Pues sí. Sí, eh pues ojalá, ojalá que la mayoría de los casos solamente haya sido el puro susto, aunque hay gente pues que del susto pues se fue para el otro mundo, pero es gente que a veces tiene condiciones cardíacas, que tienen condiciones este pues ya previas, ¿no? Ya nomás con el temblor, pues ya con eso se se les da el empujocito para que se vayan para el otro mundo, lamentablemente. Dice Shalom si sí ha estado temblando, seguido, muy leve, pero pues hay que tomar precaución. Sí, Shalom, pero lo único que se puede tomar como referencia, pues, es lo que lo que reporte el lo que reporten pues los de, los de la dependencia de sismos. Es lo que se puede tomar como el. ¿Cómo le llaman esa? La oficina de sismología, sismología, algo así. Eso es lo que se puede tomar, pues, como reporte porque si hay mucha gente que ha estado mandando mensajes, que otra vez está temblando, que sigue temblando, pero se sabe que pues, solamente han sido tres movimientos. Dice Camilo Mora, tienes razón, comandante, vivo cerca de la vía del tren, y cuando tembló, pensé que era el tren, porque me las ventanas, como cuando pasan los trenes. Así es. Dice Antonio Salazar, Sargi, ¿qué pasó con el yogur? Por ahí anda el yogur, por ahí anda el yogur sí? Dice, Olamín Ocampo, según la USGS van más de 800 réplicas de entre 4-3 y 3-1. Y si van Alejandro, acá en el Conalera Paxingán se desmayaron muchas niñas del susto. Dice, el Mencho está sepultado en Europa. No, no está sepultado en Europa, el Mencho está sepultado acá en Estados Unidos. Lo sepultaron junto a la, a la a la tumba de un tío de él, creo. No sé. O eso dicen, pues. Miren, eh, no me interesa un té. <ríe> Veramente, no me interesa un té sepultado. Dice Isabel, te quedas allí, si sí son réplicas. No se sienten en el Estado de México, pero se corta la señal. No salen las llamadas si y en Uruapan se siente. Allá vive mi hijo. Ok, Isabelita. El señor Carrillo, gracias a Dios, también, el yogur, maguey y compañía. Dice Chomper, el mencho aún vive, supongo que es una conspiración. No. Ese Chomper le voy a aclarar nomás una vez, y después lo vamos a mandar a inflar burros por la quinta pata. Mira, Chomper, pon atención. Si el mencho estuviera vivo, muchas de las cosas que están ocurriendo dentro de la organización no estuvieran pasando. ...nada más con eso te digo todo... ...para empezar... ...entonces... Eh, ...si no tienes tú las pruebas... ...de que el Mencio está vivo... ...no vengas a opinar tonterías... ...babosadas de esas de que se ponen a... ...inventar conspiraciones... ...y que dicen que se está haciendo pasar... ...y que esto y que el otro... ...esas mamadas ya las hemos escuchado a cada rato... ...así es que... ...de entrada... ...mira, te voy a dar un cuatro... Es una advertencia de que para la otra te mando a inflar burros por la quinta pata. Ahí está. Sale. Dice, aquí en Morelia se va la señal del Wi-Fi. Okay. Miren, les voy a comentar. La situación es la del Mencho Ceguera, de que la gente tiene eh, la duda si está vivo o si ya no está vivo. El detalle es de que la organización está tan fracturada. Hay mucha gente del Mencho haciendo cosas que no las hicieran si supieran que Mencho estaba vivo. Haciendo cosas que hacen cuando saben que Mencho ya no está. Si el Mencho estuviera vivo, hubiera control dentro de la organización, hay muchos grupos que se están este, pues, deslindando ya del, del, de la rama principal, hay mucha gente por ahí que está entrando en rebeldía, hay mucho descontrol, lo cual es un manifiesto de que pues, ya no hay nadie que esté allí en el lugar que estaba Mencho el asunto es de que presuntamente a los sucesores de Mencho, a los tres sucesores de Mencho no se les tiene el mismo respeto que tenían por Mencho Ceguera, como lo dijo este, la vaca ahora que la vaca está tras las rejas pues ya fueron por allí unas personas a platicar con él y de lo que fueron a platicar con él la vaca dice... que presuntamente al Mencho... Eh, se lo habían llevado los güeros... para el otro lado... y que allá... allá le habían hecho todos los exámenes y todo... eso dice... la vaca... que ya hubo confirmación por parte de la agencia del gobierno americano... que entonces... Eh, esa es la razón por la cual la agencia americana había quitado de la lista bueno, no había quitado de la lista le había dado menos importancia ya a la búsqueda de Oseguera agregaron a la lista otras personas que la agencia cree que pudieran ser los posibles sucesores ahora bien a partir de las revelaciones de la vaca y esta revolución que hubo interna donde varios brazos que eran pues de alguna manera leales al mencho trataron de independizarse, trataron de jalar por su cuenta lo que se sabe es que hubo una reunión ...de la gente principal... ...de las cuatro letras... ...se les comentó en la reunión... ...de que pues... Eh, ...Mencho seguía vivo... ...y de que... ...pues... ...se tranquilizaran todos... ...porque no estaba pasando nada... ...eso le dijeron a su gente... ...pero había otras cosas... ...como por ejemplo lo que dice la vaca... ...que cada cierto tiempo... Por ahí el Mencho se dejaba ver... O por ahí tenían... Uno y otro... Y sabían que el Mencho estaba vivo... Todavía... En otros tiempos... Y es algo que al parecer... Ya hace tiempo que no... Que no ocurre... Es decir... Hará aproximadamente... Yo creo ya dos años... Que nadie ha visto a Mencho por ningún lado... A Santiago Ornelas... Le vamos a dar cuatro... A ver, alguien que me le dé cuatro a Santiago Ornelas, porque aprenda a escribir con letras mayúsculas. Quien tenga un mensaje dirigido para mí, escríbalo con letras mayúsculas. De lo contrario, les vamos a dar cuatro, porque me ponen a leer como güey. Y si de repente por ahí me falla la vista. Y es molesto. Dice por acá Lupita, buenas tardes, comandante, buenos día, saludos, Lupita. Ok, déjenles comento. Entonces, hace como dos años aproximadamente que la gente que tenía contacto con Mencho, que veían a Mencho, que sabían de alguna manera dónde podían encontrar a Mencho cuando había un problema, hace como dos años que no han podido encontrarlo por ningún lado. El comandante Pamela, el comandante este, Pamela, eh, él me ha comentado que era de la gente que le daban seguridad a Mencho cuando salía Mencho de un estado a otro estado, cuando iba a reuniones a otros lugares. Y que hace tiempo, pues que no, que no se le requiere para nada. Entonces, hay razones para suponer que el Mencho ya no está en ningún lado. A pesar de que todo lo que se dice, pues son gente cercana a él, son gente que de alguna manera tenían contacto con ellos de una u otra forma o gente que ya son enemigos, como la gente de la vaca, o como el mismo, este, este de allá de, de Nayarit, ¿cómo se llama? No, de... Uh, el que agarraron, que supuestamente falleció, y que ahora dicen que está vivo, y que no sé qué. El que se trozó el jardinero, hombre. Dice Pablo Álvarez, los jardineros, sin duda, le están peleando de tú a tú. A los mayores pienso que el más fuerte de los tres, porque de los 0-3 no han podido avanzar contra las gallinas unidas. Dice Ornella de los grupos de esa misma organización, ¿cuál que traiga más power? No el de que traiga más power ni uno ni otro. Cuando estaba Mencho, el que tenía el, la defensa de la organización, el Chuqui, no, no era chuki. el chiquis, el chiquis ese, el chiquis, ok, miren, el chiquis sí se murió, aunque por ahí dicen que está vivo y que la fregada, hay fotos del chiquis sin vida, yo las había publicado ahí en Twitter hace tiempo y después las borré, porque me di cuenta que nadie las tenía, y dije yo, pues mejor las quito para que... Pa que se queden con la duda, pero yo tengo las fotos del chiquis sin vida. Ok, bueno. La gente del chiquis, presuntamente, se habían retirado, se le habían volteado a la gente de las cuatro letras. Porque, al parecer, gente cercana al chiquis fueron a identificar al mencho cuando la agencia americana se presentó para para pues, para pues confirmar ¿no? los restos que había los restos que, que le presentaron a la agencia. Y al parecer fue gente cercana al chiqui. El chiqui sí sabía que el mencho ya había fallecido porque creo que ellos fueron a, a identificar los restos. Eso según dicho por la misma vaca. O sea que había gente que ya había declarado que testificaron ante la agencia americana de los restos de, de mencho. El detalle es que después de que el Mencho ya no está, varios grupos del Mencho han comenzado a hacer cosas que no harían si el Mencho siguiera todavía con vida. ¿Por qué? Porque creen que no hay control, porque creen que no, nadie los puede castigar, o porque no hay el mismo respeto que tenían anteriormente. Un dato. El jardinero... Siempre ha sido, bueno, desde hace tiempo el jardinero es como la referencia de orden dentro de la organización, en el que estaba a cargo de todos los, los grupos de combate. Inclusive, el jardinero tiene centros de entrenamiento donde mandaban la gente a entrenar, donde mandaban la gente a prepararse. Y que en esos lugares, este, toda la gente que se graduaba de ahí, el jardinero los mandaba a diferentes estados, a donde necesitaran gente, para allá se los mandaban los que ya estaban entrenados. Por su parte, la función del 03 es netamente administrativa. El 03 no tendría por qué tener gente de guerra, porque su función del 03 no es pelear plazas. ¿Sí? La función del 03 es administrar los productos, es como un subgerente. El 03 era como un subgerente, era como el, el segundo, pues, de, de las decisiones que se tomaban. Ahora, el otro, el, el, el otro bando, la fracción que se dividió cuando se fueron la nueva plaza, y que decían que esa gente de la nueva plaza estaban a cargo, según, de Eric Valencia. Eso nunca fue verdad. Eri Valencia no estaba a cargo de la nueva plaza, ni tampoco fue contrario de, de Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento de su captura, Eri Valencia eh, tenía un... tenía un arreglo con las cuatro letras de no agresión, de no molestarse, de no meterse con ellos. El 85 traía a su gente nada más de seguridad con él, pero no tenía grupo de guerra ni andaba peleándoles nada. Todo eso que se ha revuelto y todo eso que se ha dicho de que Eri Valencia era enemigo de las cuatro letras y que traía un grupo peleando y que la nueva plaza él la había creado, todo eso es mentira, todo eso siempre fue mentira. Todo eso lo inventaron los medios, lo inventaron periodistas que se dicen expertos en el tema y no saben ni madres que es de lo que hemos hablado aquí bastantes veces, güey, que se dedica nada más a repetir el chisme, sin saber ni cómo ni, ni por dónde. Cuando Erik Valencia cayó, presuntamente se había dicho que había sido por culpa de, por culpa de Mencho, y esa versión se se movió durante un tiempo. Lo que sí se sabe es de que cuando Eric Valencia salió, cuando Eric Valencia sale de la cárcel, se reunieron con Mencho, hablaron de ese asunto y se habían aclarado ya las diferencias que había. Pero les repito, el 85 nunca le peleó a las cuatro letras, ni traía tampoco ningún grupo, ni tenía nada que ver con lo que era la nueva plaza. Al igual como el mitote que se inventaron de Caro Quintero y que le estuvieron cargando ahí, que tenía un grupo y que andaban peleando y que supuestamente estaba en contra de no sé quiénes, todo eso también fue mentira. Lo que pasaba ya con Caro Quintero es de que sobrinos de Caro Quintero sí están metidos en el negocio, sí tienen un grupo por su cuenta, pero son sobrinos con los cuales Caro Quintero hace años que había salido mal. Con la rama de Zají Quintero, este, Sajit Quintero, sus papás de él, sus hermanos, con esa rama, Caro Quintero hace años que estaba distanciado y que habían salido mal. Entonces los medios, los noticieros, los güeyes altos que inventan cosas, habían este, inventado que supuestamente Caro Quintero era el jefe de esa línea de Sajit de los Quinteros que andaban por allá peleando en, en Caborca y por aquellos lados. Todo eso fue mentira, siempre fue mentira. Caro Quintero ni traía gente peleando, ni movía nada, ni tenía tampoco interés en andar en esas cosas. A mí me extraña cómo de repente se publica una mentira... Y los demás medios de robanotas se roban esa mentira y la andan replicando por todos lados, la andan compartiendo por todos lados. Sin embargo, en cuanto al Mencho Ceguera, yo les puedo asegurar que a los medios les conviene más que Mencho se siga mencionando como vivo, a los medios, a los noticieros, a los robanotas, a todos ellos. Les conviene más que se siga mencionando Mencho como vivo, ¿saben por qué? Porque de esa manera los robanotas tienen modo de seguir metiendo noticias falsas, de seguir creando contenido alarmante, para poder, pues de alguna manera, seguir teniendo difusión de que el Mencho esto, el Mencho lo otro, el Mencho la fregada. Lo hacen por negocio. Por negocio es que ellos quieren seguir manteniendo al Mencho con vida. Ahora, por parte del gobierno, pues también es lo mismo. Si el Mencho falleció y falleció de muerte natural y de alguna manera se les fue sin que pudieran este, llegarle por ningún lado, pues al gobierno le conviene seguir diciendo que hacen operativos para agarrarlo, seguir diciendo que hacen operativos porque van tras de él y más de este gobierno que se ha acostumbrado a meter dinero este, en operativos que no existen. Para justificar gastos, el presidente de la república le conviene seguir manteniendo que Mencho sigue vivo, para poder decir que hace operativos, para poder decir que se gastan recursos en, en ir tras de él. O sea, aunque no lo crean y parece que no... Esto de la captura de Mencho Ceguera, del fallecimiento, o de que siga vivo o no siga vivo, va a representar un buen negocio para quienes así lo quieran manejar. Pero fuera de lo que es, el que Mencho esté o no esté ya en este mundo, lo cierto es que dentro de la organización, han ocurrido eventos que hacen suponer que verdaderamente ya no está la figura principal y de que por esa razón la organización está presentando ciertas dificultades para poderse reacomodar o para meter en cintura, por ejemplo, grupos que quieren hacer las cosas por su lado o que no se quieren someter, vaya, al liderazgo de los tres mandos. Los tres mandos ya cumplen, yo creo, más de un año en el poder. Con el control de la nueva generación, los tres jefes. Dice Jesús Delgado, saludos, comandante de Oklahoma, saludos, Delgado. Saludos para ti. Dice Iván Alejandro, Iván Alejandro, le voy a dar un 7, le voy a dar cuatro. 4. A ver, alguien que me le dé cuatro, Iván Alejandro, hasta que aprendan a escribir con mayúsculas. A todos los que me estén dirigiendo comentarios, denmele cuatro, hasta que aprendan a escribir con mayúsculas. Dice es Preciado, ¿qué pasará cuando salga, Michito? Pues nada. No creo que pase nada, tú, Preciado, porque fíjate que... A ver... Que las personas estén dentro de la prisión no tiene ninguna relevancia en cuanto a lo que sucede en las calles. Porque de hecho el Menchito pues, pudiera seguir mandando dentro de, la, dentro de la prisión. O sea, tendría el mismo control dentro o afuera. De eso no hay ninguna Ninguna diferencia. Dice Samsung, ¿Quiénes son los tres jefes? Precisamente esa pregunta que hace Samsung es la pregunta que muchos robanotas y lacras por ahí que viven robándose las noticias quisieran saber. Hay muchos güeyes que se la pasan aquí metidos esperando a que revelemos los nombres de los tres jefes de la nueva generación. Así es de que pues no se los voy a dar. Aunque sepamos y tengamos ya fotos de quiénes son los tres mandos de la nueva generación, no los voy a decir. ¿Para qué? Para que los güeyes que cobran por ser reporteros, los que estudiaron periodismo y los que se la pasan robando notas, aprendan a hacer periodismo de verdad. Que vayan, que investiguen y que saquen la nota por ellos mismos. ¿Se han dado cuenta que de repente yo aquí comento algo y los robanotas... A eso que yo comenté, le agregan dos o tres cosas más y ya traen un chismesazo grande. Por ahí sale un güey que se dice experto en narcotráfico, ¿no? Y a veces me pongo a escucharlo, es lo mismo que yo digo en mi canal. Nomás que le agregan más mamadas ya de su cosecha y ya todo todos tote De algo que no está sucediendo. Por ejemplo, del mentado doble R, a cómo le dieron difusión al doble R, a cómo le inventaron mamadas. Todos los días estaban cargándole chingaderas nuevas al doble R. Lo pusieron hasta de jefe de jefes. Todo, todo, todo era mentira. Mentiras creadas por los mismos robanotas. Que al no tener acercamiento ni contacto con gente verdadera, al no tener fuentes reales para poder... Dar la información como verdaderamente está ocurriendo. Se les hace fácil inventarse mamadas. Y se la jalan Más que el Sargi cuando estaba chiquillo. Hay toda la bolsota de dulces. Hay toda bolsota de dulces. Eh? Acá con mi diciéndole que hay dulces. Dice... Saludos del Estado de Guerrero, viejo, siga así con la información. Gracias, Cochito García. Cochito García, ¿tú no eres el que estuvo conmigo detenido allá en, en Tacoma? Cochito. ¿No eres el que estuvo conmigo detenido allá, en, allá en, en Tacoma, en la prisión? Parece que aquel era Cochito García también. Dice Noel López, comandante, ¿qué tan cierto es que los escoltas del Menchu contaban con las mini... Sí. No, eso sí es verdad, pues por ahí han salido algunos videos de las, de las camionetas que traían ellos. Bueno, que traen todavía. A ver, la perla sigue siendo la misma, con el mencho y sin el mencho, la perla sigue siendo la misma. La única diferencia es que ahora pues ya no cuidan a mencho porque ya no está. Pero por ahí la persona que tiene control ahí en, en, en la perla, pues también trae su gente y también traen sus escoltas por un lado. Dice Ernesto Ruiz, otra te acaba de mencionar el Menchito que no ya salió libre? No sé, Ernesto. No sé, ni me interesa saber si está libre o si sigue guardado. Dice, ¿qué tan cierto, Sagi, que en TikTok están usurpando su empresa o su canal? No tengo idea, Ernesto, no me meto yo a, a TikTok, pero hay personas que me han pedido permiso para compartir contenido mío. Y yo les he dado permiso. Hay personas que me han solicitado autorización para compartir el contenido. Pues mientras lo compartan, nomás por compartirlo, pues no hay ningún problema. Yo TikTok no lo uso. Dice tío Remy, saludos, saludos, tío Remy. Dice José Barragán, saludos Su comando, ¿qué sabe sobre la hamburguesa y el problema con los jaliscos? Miren, les, les voy a contar, por si me están oyendo por ahí los los de Talcícaro. Miren, el día de hoy, por allá se dice el conocimiento a los snipers y ya lo sabe también este fantasma El día de hoy me pidieron atención por parte de la hamburguesa, por parte del Consejo de Tancítaro. El día de hoy nos hablaron para pedirnos la atención. Entonces, al mensajero se le dijo que con nosotros no hay problema. La Unidad de Inteligencia Ciudadana, desde hace años, le hemos dado sombra a Tancítaro le hemos dado sombra a la hamburguesa, siempre y cuando se sigan comportando como gente y siempre y cuando sigan respetando de no meterse con la gente que no se deben de meter y que en caso de que se ocupe alguna cosa para aclararla, pues ya saben cuál es, el, cuál es la vía para conducirse, así como me buscan para pedirme la atención cuando hablamos de ellos, Igualmente queremos que nos atiendan cuando nosotros tenemos alguna cosa que aclarar con gente que han perjudicado. Entonces, la Unidad de Inteligencia Ciudadana no tiene problema ni con el Comandante 5, ni con la hamburguesa, ni con el Consejo de Tancítaro, ni con nadie que represente a la gente de esa zona de Tancítaro. Lo que nosotros sabemos es de que es un lugar de paso donde los Jaliscos y los diagras y los Templarios se han querido apoderar, se han querido este, establecer en esa zona, y se ha dado la atención, siempre y cuando no permitan que ninguno de los bandos se establezca en ese lugar. Respetamos la autonomía de Tancítaro y respetamos el derecho de ellos de querer mantenerse autónomos. ¿Sí? ahora, Este, miren, les voy a poner. Ok, me hablaron para pedirme la atención por lo de la hamburguesa. Le mandé dos mensajes a fantasma. Fantasma les manda a decir lo siguiente. A ver, pongan atención. Dice Joaquín, Sally, ¿por qué no hay tregua entre Sinaloa y Jalisco? ¿Trabajan derecho la guerra general, maestrar, se pierde un dinero? No tengo idea tú, Joaquín. Por cuestión de ego, yo creo. Dice Germán, si ¿sí salen videos de ustedes, alguien... Sí, te vuelvo a repetir Germán... Yo autoricé para que la gente que quiera compartir material mío... En las redes que yo no tengo presencia... Pueden compartirlo... No hay problema... Siempre y cuando... Pues no sean malagradecidos y terminen hablando babosadas de uno... Cuando en realidad pues... Si no saben qué es lo que hacemos en el canal o por qué tenemos el canal... Ahorres de sus opiniones sobre nosotros o sobre mi persona. Dice por acá, ah, ok, tenemos 1,300, tenemos 360 manitas, ok. Pónganme las 500 manitas y les voy a poner el audio del fantasma, el mensaje que le manda el fantasma para los de, para los de la hamburguesa. Para los de Tacitaron. 500 manitas, 380 tenemos. Denme ah, no, no, 120 manitas. Dice Samson: ¿en qué posición quedó Flores? Pues no sé, ve, investigalo por ti mismo. Es que hay tantos robanotas que quieren que les haga uno todo el trabajo completo. Según vienen a preguntar, pero en realidad, en lugar de preguntar, quieren que les haga uno el trabajo que les diga quién está, cómo está, cuántos trae, dónde los trae, por qué los trae, todo, todo, todo quieren. Ya me he dado cuenta que hay gente que viene a preguntar aquí al canal y que luego en los, en los noticieros sale la misma información que aquí habíamos dado nosotros. Que por cierto, les voy a comentar, les voy a presumir, la información del Partido Oficial sobre el caso de San Isidro, no, de San José de Gracia. La información oficial sobre el caso de San José de Gracia salió de aquí del canal. Fuimos los primeros en dar la información de San José de Gracia tal y como se dio en el parque oficial. Y de muchos otros casos que hemos sido los primeros en dar la información a conocer. Le faltan 40... 40 manitas, le faltan... 40 manitas, le pongo el audio del... Es nomás un mensaje que le manda fantasma a, a tancítaro, un mensaje de conciliación dice gariteño cómo van con la mazamitla. Dicen que se andan peleando entre ellos mismos, Pájaros y Sierras. Ya lo habíamos dado a conocer nosotros aquí. Oh, que por cierto, hablando de Pájaros y Sierras, el mentado Sierra 3, ayer le cargaron otro expediente. Dice el comandante que el Sierra 3, si no la libra, se va a quedar por lo menos de 250 a 300 años. Es lo que le están pidiendo de, de sentencia para el Sierra 3. 250 a 300 años, por ahí ayer le abrieron el expediente sobre lo de Simón el americano, que se lo están atribuyendo también al Sierra 3, de José Antonio Torres, Luis Antonio Torres el americano, este que fue de las autodefensas, que tuvo que ver en la desaparición del comandante Arce, este que tuvo el pleito allá con Hipólito Mora, pues por ahí se lo están atribuyendo a los, a los Sierras, que fueron los que se lo tronaron, al parecer, según el expediente ¿eh? que apareció el día de ayer. Dice, ¿la hamburguesa no era de los zetas? No me interesa saber de quién era la hamburguesa. Por lo regular, cuando a la gente se le da sombra, se le da sombra por una razón y respetamos la palabra de no meternos con ellos, de no exhibir nada de ellos y de no sacarlos a la luz. Y es algo que a muchos grupos les conviene, porque como vuelvo a repetir, la mayoría de la información que existe sobre los grupos en Michoacán sale de este canal. Si nosotros le damos sombra a un grupo, es muy difícil que los noticieros sepan cosas por su lado, porque no investigan, porque no tienen gente metida tratando de investigar la verdad, porque ni siquiera les interesa investigar la verdad. Se la viven... Los, los periodistas de hoy en día, los güeyes que estudiaron años para ejercer el periodismo, se la pasan robándose las notas, buscando en las páginas de los tecatillos a ver qué videos suben. Y esa es toda la chamba que tienen. Es una lástima y una pena que verdaderos periodistas que sí hacen el trabajo no sean valorados como tal. Y que más bien los güeyes que andan robando notas para medios X sean los que supuestamente están cobrando o tienen, tienen más trabajo los robanotas que los periodistas verdaderos. Los que van a la fuente, los que van directamente al campo, al terreno. Dice, por acá, comandante, no se haga güey, ya tiene las manitas. <ríe> Ahí le va pues el video, comando. Saludos, comandante Perseo. Está conectado el comandante Perseo, dice que no me haga güey. Dice el Pepe, entonces habrá tres grupos peleando, Mazamitla, Pájaros, Sierras y cuatro letras... Es, es es cierto eso es cierto tu Pepe las cuatro letras los pájaros y los sierra sí. miren, la información de proximidad que había era de que un grupo de estos de los pájaros o los sierra se habían pasado a las cuatro letras o habían regresado con las cuatro letras la información ya se confirmó y es, y es mentira, o sea, no es verdad no hay ningún grupo de estos dos de regreso con las cuatro letras eh, los grupos van por su lado lo que se sabe es que el grupo del este Armenta, el Mentado Sierra 3, ese grupo sí está apoyado por Sinaloa, por la facción de los Chapitos. Ok, ahí les va pues el audio. Este audio es para toda la gente de Tancítaro, especialmente para la hamburguesa, respecto a la atención que pidió esta mañana. Ahí va lo que le manda a decir... El bu. Muchísimas gracias, oiga, No, fácil mi línea. Dígale que si quiere hablar ánimo, fácil mi línea. Este, estamos. A ver. Ahí se lo paso al Le pongo el mitote completo porque que valga la pena la espera, pues. Ahí me hablaron ahorita los de Tancítaro, oiga, para que tenga conocimiento, me habló de la hamburguesa, que dice que él no quiere problema con usted y que, que pues él no, no, no le ha hecho nada. dije al vato que me consiguieron una línea para pasársela a usted, para que le tire y le arregle directamente con usted, porque yo con él no tengo pedo, más que no se metan con la gente y, y su pedo de ustedes esa parte. Igual vale me dice pues que no, que él tampoco tiene pedo y que. Este, ...que le dijera pues a usted... ...y no, pues consígame la línea y se lo paso... ...para que le tire... Esto se ha dado. ...muchísimas gracias... Olga. ...directamente y le diga a él que es lo que usted quiere o cómo está el pedo... ...pero no, porque ahí el que le dijo a usted... Pues, es, es, el, ...es el fantasma... Que, ...el que le está diciendo ahí cómo están las cosas... ...esto de ponerle los audios... ...lo hacemos para que no haya mitote... ...de que me dijeron, de que yo dije esto... ...que yo dije aquello... ...siempre es necesario... Poner las cosas como son, para que no anden con, con lloradas, con, con florecitas, pues. ¿Sale? Ok. Ahí está la respuesta. No, pásenle mi línea, dígale que si quiere hablar, ánimo. Muchísimas gracias, suegra No, pásenle mi línea, dígale que si quiere hablar, ánimo. Pásenle mi línea. Este, estamos abiertos a diálogo, porque la neta no quiero perjudicar a gente que no, pero como le digo... Este, y reitérele que nosotros sabemos que está apoyando a Margarito López, al hijo de él Gustavo, y al pendejo de Pozos y al güey de Ríos, ¿me entiende? Y que es una fuente cercana, que es cierto. Aparte, siempre que nos pegan por el lado de San Juan, siempre son ellos por el lado de Tancítaro que nos avientan a la gente armada, ¿me entiende? A ver, ¿le va de nuevo para que les quede claro? Muchísimas gracias, oiga. No, pásenle mi línea, dígale que si quiere hablar, ánimo, pásenle mi línea.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 Ahí está, cumplido, cumplido. Les comento otra cosa. Miren, por ahí hace días me pidieron la atención para intervenir en un caso de una persona que por allá lo están mencionando en, entre Aguililla y El Aguaje, un señor ahí de los Farías, que por qué no les ayuda a compartir, que por qué no hablamos de eso. Déjenle, repito, aquí en el canal no mencionamos gente que se mete en problemas por andar metidos con la maña. Este señor que andan buscando tuvo un problema con otra persona. Cuando la persona se presentó a arreglar el problema, el señor este le dijo que le iba a cargar a, a los del abuelo, que le iba a cargar a los comunitarios, que le iba a cargar no sé si se conocía y que tenía gente que le iba a echar la mano el señor este, de el desaparecido, le dijo a la otra persona, ¿sí? que él daba palanca, y que con una llamada que él hiciera, se lo iban a llevar al otro vale, para allá, para Tepeque, entonces, la otra persona, pues no se quedó con los brazos cruzados, le dio parte a otro grupo, y el otro grupo, pues no andaba con cuentos, y de volada fueron por el ruco, se lo llevaron, y ahora andan llorando que lo quieren de regreso. ¿Cuál es el detalle aquí? Y ya se lo dije yo a las personas que me pidieron la atención. ¿Cuál es el detalle aquí? miren mi gente, si ustedes no están apoyados por ningún grupo, no anden charoleando, diciendo que conocen, que tienen o que hacen. Porque ustedes no saben si la persona a la que ustedes están charoleando, sí tiene conocidos de verdad. Y esto pasa muchas veces, gente que por quererse creer de Power salen a decir que te voy a echar a, a la sirena, te voy a echar a, a los viagra, te voy a echar al voto, te voy a echar al abuelo, te voy a echar a los de los reyes. Bueno, todos esos grupos también tienen un contrario, y ustedes saben quién es el contrario de esos grupos, y si ustedes por quererse sentir chingones le dicen a una persona que le van a echar a la sirena y el otro vato conoce al grupo contrario, si el otro vato les carga el grupo contrario, el grupo contrario se va a ir por ustedes. Y luego van a estar llorando que se lo llevaron por bueno, que no andaba con nadie, que no hacía nada malo. Como le pasó al ruco este que andan buscando de los farías allá en el aguaje. Ahora salen a decir que por unas parcelas, que por lo que haya sido el pleito. El problema no es por lo que el ruco tenía. El problema es porque a la persona que el vato amenazó le dijo que le iba a cargar al abuelo, que le iba a cargar a los comunitarios, que la chingada, que no sabía con qué se estaba metiendo. El otro vato sí conocía gente de la maña y pues se los cargó. Le digo, ¿sabe qué? porque pues el ruco dice que está pesado y que la chingada y que lo apoya quién sabe quién y fueron por el ruco y se lo llevaron a ver de esta cosa les voy a preguntar ¿se entiende qué pasó? les pregunto ¿se entiende cuál fue el problema con ese ruco de ahí del aguaje? se lo llevaron por andar presumiendo que les iba a cargar la maña el otro vato sí conocía gente de la maña y el otro vato sí se los cargó de verdad. Entonces, eso es lo que pasa, mi gente. Allí en esos casos, yo ni me meto. Porque no tengo negocio ni con uno ni con otro. Ni tampoco tengo nada que pelearles. Entonces, ese que se llevó el mataguaches tú, Ernesto. Ese mero que se llevó el Matahuaches. Se lo llevaron porque el ruco se andaba charoleando, que era gente de plano, que tenía contacto con quién sabe quién. Y eso fue. Dice acá Ríos que no era pariente del abuelo, pues si era o no era. Si era o no era, pues eso ya es cosa de ellos. Yo lo que les vuelvo a decir... Que si por andar presumiendo que son esto o lo otro, y en realidad no lo son, y se los llevan, cabrón, pues yo no voy a andarme disculpando con la gente. Yo no voy a decir a nadie que se hagan llevado por andar de bocones. El pleito, por lo que haya sido el pleito, eso ya es segundo plano. Lo que yo quiero decirles es por qué no se les puede ayudar y por qué se lo llevaron. Y no es que estemos a favor de unos, estemos a favor de otros. Es que miren, entiéndalo pues. ¿Cuánta gente que anda de ausicona charoleándose allá en el pueblo? Andan pasaditos de lanza presumiendo que tienen apoyo. Hay mucha gente así, más que nada viejas. Más que nada viejas. Hay un chingo de rucas que se dicen... ...apoyadas por fulano, por su tano, ...nomás porque se las llevan a tomar... ...y se las cogen y ya se sienten apoyadas por el vato. Pero bueno. Me damos saludos como siempre... ...para la señora preciosa... ...cachetitos bonitos, señora María Hualcaba... ...para la preciosa Gina también... ...la abuelita del tocayo... ...para Gina, para el tocayito... ...para todos por allá. Saludos también para la gente que apoya al canal, para los que aportan, para los que están con nosotros, que de alguna u otra manera siempre están pendientes a lo que se pueda dar a conocer. Saludos a los snipers, Rogelio Raya, saludos por ahí también para el Ramiro ZM, saludos Canales horayo Élite, el Tel Aviv, saludos Comandante Cero, Comandante Enki Cruz, Bobby Sestelares, Melena Orduña, Isabel Tejeda, Ren Trejo, Leonor Carrillo, este, ¿quién falta saludar? Al viejo feo, saludos al viejo feo, donde quiera que se encuentre, saludos, por ahí me llegó el mensaje, ayer estaba viendo su mensaje por ahí. Dice el guapo, saludos cordiales, bendiciones para usted y su linda familia, compa Rogelio. Ok, le manda saludos, compa Rogelio. Dice, saludos desde Apaseo, de parte de Alejandro Plaza, Apaseo Grande, saludos, gracias. El Zapata, saludos también, saludos para allá, para el de los Leones, Mataleones, el Maguey, el M2, saludos Palbu, para, para todos por allá, saludos. Tierra Mestiza, Genaro Sánchez, eh, la abogada, saludos para la abogada también allá en Morelia, David Rovira, saludos Alta España, David Rovira, ok, ahí estamos mi gente, ojalá ya no siga temblando, saludos para todos, copiado y pendiente. Ah, para el Botas, me faltó saludar a al Botas, al Pancho Gato. Yo aquí 4.56.